UADC informa. Calidad académica. En sesión extraordinaria del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila, el rector Salvador Hernández Vélez rindió su primer informe de actividades, en el que destacó que la universidad nace de la sociedad, por lo tanto, se debe a ella. Además, dio a conocer a la comunidad universitaria lo referente a calidad académica, desempeño administrativo, desarrollo docente, sustentabilidad y vinculación, entre otros rubros. Como una estrategia para evitar el rezago escolar, la Dirección de Asuntos Académicos de la Universidad Autónoma de Coahuila, a través del programa de tutorías, impartió la conferencia Emociones, Estrategias de Afrontamiento y Trayectoria Escolar en Estudiantes Universitarios, en la cual participaron los maestros tutores de escuelas y facultades de la Unidad Saltillo. Para compartir opiniones y revisar el desarrollo de las redes y así dar cumplimiento a generar mecanismos de colaboración y consolidar la relación entre cada una de ellas, se reunió el Consejo Regional Noreste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, presidida por el rector de la Máxima Casa de Estudios, Salvador Hernández Vélez. La Facultad de Enfermería Dr. Santiago Valdés Galindo convoca a inscribirse en la Maestría en Enfermería con Acentuación en Atención al Adulto Mayor. Más información en el correo electrónico posgradoenfermería uadc.edu.mx o a los teléfonos 844-412-1884 y 412-2588. Internacionalización Gracias a su desempeño académico y su dominio del idioma inglés, David Israel Pérez Montes, alumno de octavo semestre de la carrera de Ingeniero en Sistemas, realiza una estancia académica en Corea del Sur, en Hankook University of Organic Studies, Global Campus en la ciudad de Gyeongin. A través del Sakura Exchange Program in Science de la Agencia de Ciencia y Tecnología de Japón, catedráticos de la Universidad Autónoma de Coahuila realizaron una estancia académica en el país asiático. Entre ellos, el maestro de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de Monclova, el doctor Héctor Moreno, especialista en mecánica de robots y actualmente trabaja en el desarrollo de robots transformables. Cultura la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural te invita a asistir a las diferentes actividades culturales del mes de marzo, que se desarrollarán en escuelas, facultades y foros artísticos de la universidad. Consulta la cartelera en Facebook en DPC UADC. Vinculación para sensibilizar a la juventud sobre temas relacionados con la violencia de género, la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente realizó el panel Vivir Sin Miedo, al cual asistieron alumnos y docentes de los planteles Ateneo Fuente y su extensión Ramos Arizpe, del Colegio Universitario de Saltillo Cusac, del CETIS 48, Instituto de Ciencias y Humanidades Salvador González Novo y la Facultad de Ciencias de la Administración de la UADC. Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien, fincamos el saber